La mayoría de las personas, todos, no creas tú solamente que los pacientes, los médicos, sabemos mucho del infarto de corazón y todo el mundo sabe, ahí si me duele en el pecho voy corriendo. Sabemos muchísimo también de cuando nos da un infarto en la cabeza. Hay que parece que el abuelo ha torcido la boca, que no habla y enseguida nos alarmamos. Pero la embolia del pulmón es como un poco desconocido, no sabemos muy bien lo que es. Entonces, fíjate, pues la embolia del pulmón es realmente un poco como la continuidad de lo que hablábamos antes de la trombosis venosa. Normalmente casi todos los trombos que llegan al pulmón, casi todos vienen de las piernas. Cuando tú tienes un trombo en una pierna, fíjate que es un coágulo que se mete dentro de una vena, que la obstruye. Si se queda en la pierna, la pierna se pone, como hemos dicho, roja, te duele, se hincha, es molesto, pero es menos peligroso. El problema es que a veces esos coágulos que tenemos en las piernas se pueden romper en coagulitos más pequeños y viajar por todas las venas hasta llegar al corazón, al pulmón. Entonces, ¿qué ocurre en el pulmón? Pues que llegan al pulmón y obstruyen parte de la circulación, obstruyen un trocito, un territorio del pulmón, se queda casi sin riego. ¿Y eso que hace? Que cuando respiremos nos falta aire, porque hay una parte que no está recibiendo el oxígeno que necesitamos. Tú dices, yo me notaba un poquito cansada, no notaba nada muy importante. Bueno, pues es que realmente los síntomas dependen mucho. Depende de cuántos trombitos llegan al pulmón, de cuántos coágulos, de cuántos territorios del pulmón te obstruyen y también de cómo eres tú. O sea, no es lo mismo una persona sana, que no tiene ningún problema pulmonar, que es capaz de superar el que un trocito del pulmón en ese momento no funcione, que si es otra persona que tiene una enfermedad de corazón o de pulmón. O sea, persona en cuanto que algo más se obstruye va a tener mucha más dificultad para respirar. Esa sensación que tú dices de, de cansancio realmente es una cosa que nosotros llamamos con una palabra muy rara, decimos disnea, disnea, pues disnea es eso, es que parece como que te falta la capacidad de respirar del todo, que cuando vas a respirar profundo no te llega, o cuando vas a hacer un esfuerzo me canso y antes no me cansaba, eso es porque el trombo ha llegado al, al pulmón. El tromboembolismo pulmonar es una enfermedad que a pesar de que efectivamente mucha gente no sabe de ella, puede tener unas consecuencias muy importantes y dentro de esas consecuencias está el morirse, y tú tienes que entender el por qué, porque cuando llegan tantos trombos al pulmón y obstruyen la circulación, eso produce una sobrecarga muy importante en el corazón. El corazón intenta seguir bombeando sangre a través de las venas a ese corazón para que llegue el oxígeno, y están obstruidas. Entonces, por más que haga, no puede y el corazón falla. Y al fallar el corazón, pues puedes morirte. Incluso, fíjate, sin llegar a morirte, que gracias a Dios, la mayoría de la gente no se muere, puedes tener en ese momento una pérdida de conciencia que eso es un síntoma, muchos de los pacientes que ven y que vemos no son pacientes que han tenido esa fatiguilla, como dices tú, o dolor, son gente que de repente se ha caído al suelo, ha perdido la conciencia, porque en ese momento se ha quedado obstruida la circulación del corazón. Gracias a Dios, la mayoría de la gente es a su organismo de esto poder superarlo y poder compensar esa parte que está obstruida con el resto del pulmón, con el resto de la circulación pulmonar. El tabaco es muy malo, muy malo, y parece que siempre los médicos decimos qué malo es el tabaco, no tomes para esto, el tabaco se relaciona también. El tabaco hace mucho daño en la circulación en general, en los vasos arteriales, en los vasos venosos, y además el pulmón también hace daño en el, perdón, el tabaco también hace daño en el pulmón, con lo cual personas que fuman van a soportar peor esa sobrecarga en ese momento. Normalmente con las infecciones agudas normales que podemos tener cualquiera, incluso aunque pueda ser una neumonía, no tienes más riesgo. Si tienes más riesgo, si esos procesos, esa neumonía o esos catarros que tienen son tan importantes que hacen, por ejemplo, que tengas que ingresar a un hospital o que tengas que estar inmovilizado en tu casa. Si tú tienes que ingresar a un hospital o tienes que estar inmovilizado en tu casa, bueno, pues cuando pasa un cierto tiempo hay que valorar la posibilidad de poner una profilaxis, una medida para evitar que te pueda pasar eso. La primera medida, siempre que puedas moverte. Si no puedes moverte o estás en el hospital, entonces ya se toman otras medidas que son poner unos medicamentos que facilitan que la sangre sea un poquito más fluida, circule mejor y no te pase. Pero en los procesos normales que tenemos, catarros, bronquitis, neumonías, no tenemos por qué tener miedo ni tener más, más problemas que una persona que no lo tenga. Se implican muchos factores. Cuando una enfermedad no sabes realmente por qué se acaba de producir, y esto es el trombomolismo pulmonar, porque sabemos muchas cosas que influyen para romper ese equilibrio que decíamos. Y está pues eso, el que te han operado, el que ha sido en viaje, el que puedas tener un factor genético, pero realmente eso lo puedes tener o lo has tenido muchas veces en tu vida y no te ha pasado. No se sabe qué ocurre o cómo todos los factores se relacionan para que te pase. Entonces, por ejemplo, con la contaminación se está estudiando. El, si en, en sitios más contaminados puede haber más facilidad para tener tromboembolismo. No hay una respuesta todavía cierta de que sí o no, todavía no la hay. Probablemente condicione más el ritmo de vida que se lleven esos sitios, o, o cosas o factores como son lo que dices tú, la inmovilidad, otros factores.